Los argentinos también tenemos derecho a vivir cerca de un lugar verde, donde podamos unirnos, conocer y preservar la naturaleza. El espacio público, sin duda, es el espacio más democrático que tenemos. Por primera vez en muchos años, estamos ampliando la superficie de los parques nacionales y estamos mejorando la infraestructura de lo que ya teníamos. Inauguramos el Parque Nacional, el Impenetrable, en Chaco, Empezamos a crear los parques Iberán Corrientes, a Conquija en Tucumán y Mar Chiquita en Córdoba. Por primera vez estamos avanzando en la creación de parques marinos. Nuestro mar cumple un rol clave porque ayuda a regular la temperatura y a generar el oxígeno que respiramos y acompaña el desarrollo de la pesca sustentable. Además, la creación de áreas protegidas en el mar argentino nos permite ejercer la soberanía nacional en forma pacífica. Hoy quiero contarles que hemos decidido preservar una parte importante de Campo de Mayo y transformarlo en un parque nacional. Será uno de los parques nacionales urbanos más grandes del mundo y parte del sistema de áreas protegidas del área metropolitana. Todos sabemos que más de 10 millones de argentinos viven ahí y van a poder conocer y disfrutar de estos parques. Los parques nacionales no son una idea abstracta de conservación, son una herramienta de desarrollo local y el acceso a ellos debe ser visto como un derecho para todos. Si ustedes convierten en ley estos proyectos, habremos logrado juntos que 2018 sea el año de mayor creación de parques nacionales de nuestra historia.